me pongo a cantar, al compás de la vihuela que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como la vez solitaria, con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con fama bien obtenidas y, y que después de adquiridas, no las quieren sustentar. Parece que sin largar, se cansaron en partidas. Más ande otro que ello pasa, Martín fierta de pasar. Nada lo hace regular, y los fantasmas lo espantan. Y dende de que todos cantan, yo también quiero cantar. he de morir cantando me han de enterrar y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. desde el vientre de mi madre viene a este mundo a cantar que no se trae mi lengua ni me falte la palabra el cantar mi gloria alabra y poniéndome a cantar cantando me han de encontrar aunque la tierra se abra me siento en el plan de un bajo a cantar un argumento como si soplara el viento hago tiritar, tiritar los pastos con oro, copas y bastos Juega allí mi pensamiento yo no soy cantor de trao, más si me pongo a cantar no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me, me van brotando como agua de manantial Con la guitarra en la mano ni las nuca se me Nadie me pone el pie encima. Y cuando el pecho se entona, hago se a la prima y llorar a la borda. entrando recién a la parte más sentida aunque esto de ahorita mi vida de mal es una cadena y a cada alma dolorida le gusta cantar sus penas se empezó en aquel entonces a repuntar caballada y reunir la comunicada teniéndola en el cantón para la última disposición a sorprender a la enviada nos anunciaban que iríamos sin carretas ni bagajes a golpear a los salvajes en sus mismas fronterías que a la Argentina pagaría licenciándolo a la ocha que en esta disposición tuviéramos la esperanza que iba a venir sin tardanza según el jefe contó un ministro, qué sé yo que se llamaba Don Alza que iba a reunir el ejército y tuvimos los batallones y que traiga unos cañones con más rayas que un, que un escucha en la conversación, más allá no tenía fin. pero esas trampas nos sonrieran, los zorros de mi galla, que es cansa, venga o vaya, poco le importa al matrero, yo también bajé las rayas en los libros del pulpero, nunca fui, fui gaucho dormido, siempre pronto, siempre listo, yo soy un hombre de Cristo que nada me ha acobardado y siempre salí parado de que me visto, desde chiquito gané la vida en mi con mi trabajo, y aunque siempre estoy abajo y no sé lo que es subir, también es mucho sufrir, suele cansarnos para. En medio de mi ignorancia conozco que nada valgo. Soy liebre o soy el galgo, a según los tiempos ando, pero también los que mandan debieran quedarnos algo. La noche que reunimos Estaban en la carpeta, empinando a una luneta, el jefe y el de paz. Yo no quise aguantar más y me hice humo en un sotreta. Para mí el campo son flores, donde la fiebre me veo, donde lleva el deseo, allí mis pasos dirijo. Y hasta en las sombras le dijo que donde quiera romper. Entro y salgo del peligro. Sin que me espante el estrago. No aflojo el primer amago, ni jamás vi caucho largo. Soy para un día como el cerdo, y pronto caía a mi pago. Volví al cabo de tres años, de tanto sufrir al nudo, resorte pobre y desnudo, a procurar suerte nueva, y lo mismo que el peludo, enderecé para mi cueva. No hallé ni rastro ni rancho, solo estaba la tapera. Por Cristo, si aquello era para enrustar el corazón, yo junté en esa pasión ser como malo y como fiel. ¿Quién no sentirá lo mismo cuando ansia padece tanto? Porque asegurar que el llanto como una mujer largué, ¡Ay, mi Dios, si me quedé más triste que el jueves santo! Solo se oían los, los aullidos de un gato que se salvó. El pobre se guareció, cerca en la bizcachera, venía como si supiera que estaba de vuelta yo. Al irme de la hacienda que era tu mi haber, pronto debería volver según el juez prometía, y hasta entonces cuidaría de los bienes la mujer. Después me contó un vecino que el campo se lo vendiera. A la hacienda se la vendieron en pago de arrendamiento y que sé yo cuántos cuentos, pero todos los fundieron. Los pobrecitos muchachos, entre tantas ascripciones, se conchavaron de piones, más que iban a trabajar, si eran como los pichones sin acabar de plumar. Por ahí andaban sufriendo, de nuestra suerte en rigor. Me han contado que el mayor nunca dejaba a sus hermanos, porque ser que algún cristiano, los recoja por favor. Y la pobre mi mujer, Dios sabe cuánto sufrió, me, dieron que se, me dijeron que se voló, qué sé yo, capitán, sin duda buscar el pan que no podía darle yo. No es raro que a uno le falte lo que a algún otro le sobre, si no le quedó ni un cobre, si no los hizo ni un enjambre, que más iba a ser la pobre para no morirse de hambre. Tal vez no que vuelva a ver, prenda de mi corazón, Dios te dé tu protección, yo no me lo dio a mí, a mis hijos desde aquí, les echo mi bendición. Como hijos de la tuna, andarán por ahí sin madre, ya se quedaron sin padre, y así la suerte los deja, sin nadie que los proteja y sin perros que le ladre. Los pobrecitos tal vez no tengan hambre de ni ramada han de ganarse, ni rincón al de meterse, ni camisa que ponerse, ni poncho con qué taparse. Tal vez lo vean sufrir sin tenerles compasión, porque algún, en alguna ocasión, aunque los vean tilitando, los echen de algún fogón para que no estén estorbando. Al verse ansí espantados, como se espantan los perros, irán los hijos de tierra, con la cola entre las piernas, a buscar algunas piernas o a esconderse algún, en algún cerro. Mas también en este juego voy a pedir mi volada, a nadie le debo nada, ni pido cuartel ni doy, ni ninguno de me doy a de llevarme en la llamada. Yo he sido manso primero y seré la ocho matrero y en mi triste circunstancia, aunque mi mal tan profundo, Nací y me he criado en estancia, pero yo conozco el miedo. Ya, en, ya le conozco sus mañas, le conozco sus, sus cálidas. Sé que hacen la partida, la y la maneja. Les la madeja aunque le cueste la vida. Y aguante el que no se anime a meterse en tanto dolor yo, Y si no aprendes el gorro o para otra tierra migre, pero yo ande que como el tigre que le roba los cachorros. Aunque muchos creen que el gaucho tiene el alma de Arroyuno, no se encontrará ninguno que no le doblen las penas, mas no debe festar uno mientras sal sangre en el. Pez. Ya veo que somos los dos astillas del mismo palo. Yo paso por gaucho malo y usted anda del mismo modo y yo para acabarlo todo a los indios me refalo. Pido perdón a mi Dios que tantos bienes me hizo, pero desde que es preciso que viva entre los infieles yo seré cruel con los crueles Ansí mi suerte lo quiso dios formó linda las flores delicadas como son les dio toda perfección y cuanto él era capaz pero al hombre le dio más cuando le dio el corazón le dio claridad a la luz juárez en su carrera el viento le dio vida y movimiento desde la águila al gusano, pero más le dio al cristiano al darle el entendimiento. Y aunque a las aves les dio con otras cosas que ignoro, esos piquitos como oro y un plumaje como tabla, le dio al hombre más tesoro al darle una lengua que habla Y dende que dio a las fieras esa juria tan inmensa que no hay poder que las venza ni nada que las asombre. ¿Qué menos le daría al hombre que el valor para ser su defensa? pero tantos bienes, juntos, al darle malicio yo, que en sus adentros pensó que el hombre lo precisaba, pues los bienes igualaba con las penas que le dio, y yo, empujado por las mías, quiero salir de este infierno. Yo sé que allá los caciques amparan a los cristianos y que los tratan de hermanos cuando se van por su gusto a qué andar pas a qué andar pasando sustos alcemos el poncho y vamos en la cruzada hay peligros pero ni aún esto me aterra yo ruedo sobre la tierra arrastrado por mi destino y si erramos el camino no es el primero que lo erra si hemos de salvar o no de esto nadie nos respondió derecho Derecho ande el sol se esconde Tierra adentro hay que tirar No hemos de perder el rumbo. Los dos somos buena junta El que es gaucho va Ande apunta, aunque ignore ande se encuentra pa el lado en que el sol se entra, los pastos dueblan la punta.